y bienvenidos a Danse, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas esas afines a ella. El día de hoy, comenzando este nuevo año, veremos reacciones químicas. Un feliz año para todos y espero que este año nos vaya estupendamente. ¿Qué veremos? ¿Qué es una reacción química? Ejemplos de aplicación y tipos de reacciones químicas. Reacción de síntesis y ejemplos. Reacción de descomposición y ejemplos, reacciones de sustitución o desplazamiento y ejemplos, reacciones de doble desplazamiento y ejemplos, y por último, reacciones de neutralización y ejemplos. Para complementar, dejaré unos ejercicios para que practiquemos estos temas. No siendo más, comencemos. Definamos qué es una reacción química. Es todo proceso termodinámico en el cual dos o más sustancias llamadas reactantes o reactivos se transforman cambiando su estructura molecular y sus enlaces en otras sustancias llamadas productos. Quiere decir que dos reactivos o más se convierten a productos. Esto es lo que es una reacción química. Veamos. Algunas aplicaciones. La podemos ver en el siguiente. Tenemos hidrógeno cloro gaseoso para generar el famoso ácido clorhídrico, este es un ácido muy utilizado en toda la parte de análisis químicos, análisis gromatológicos y muchas formas tienen ácido clorhídrico de aplicación. Siguiente aplicación, HCl más NaOH produce NaCl más agua, esto es el ácido Clorhídrico más el hidróxido de sodio produce la sal y el agua. Siguiente aplicación. Carbonato de calcio produce óxido de calcio y CO2. ¿Qué tenemos acá el óxido de calcio? Lo más conocido como la cal, que es muy utilizado en toda la parte de industria, en la parte de construcciones. Ahora veamos tipos de reacciones. Reacciones de síntesis, reacciones de descomposición y ejemplos, reacciones de sustitución o desplazamiento, reacciones de doble desplazamiento y, por último, reacciones de neutralización. Vamos a ver cada una de ellas y las vamos a desglosar en el orden que tenemos acá. Veamos. Reacciones de síntesis. Definámona. Son reacciones en las que intervienen dos o más sustancias para tomar o formar un producto. Entonces tenemos A más B, me produce C. Esa es la forma general de la cual habla la reacción de síntesis. A más B produce C. Veamos algunos ejemplos. Tenemos, aluminio reacciona con azufre, esos son coeficientes estequiométricos, la reacción ya está balanceada, y me produce un compuesto, que en este caso es el sulfuro de aluminio. Estos dos reaccionados para generar sulfuro de aluminio. es una reacción de síntesis. Segundo ejemplo. Carbono más oxígeno diatómico produce dióxido de carbono. Otra reacción de síntesis. A más B produce C. Veamos un tercer ejemplo. Nitrógeno diatómico, oxígeno diatómico, produce óxido de nitrógeno. Aquí vemos otro compuesto A más B produce C. Estas son o son ejemplos de la reacción de síntesis. Veamos una siguiente reacción. Reacciones de descomposición. Definámoslas. Son reacciones donde una sustancia se descompone en dos o más sustancias más simples. Entonces tenemos lo siguiente. Ahora A se descompone y genera AB y AC, esta es una reacción de descomposición, un compuesto se generan otros dos elementos, veamos, ejemplos, tenemos este que está acá, es el ácido yodhídrico y se descompone en hidrógeno y en yodo, Eso este es ácido yodhídrico, no olvidemos, siguiente ejemplo, tenemos acá el cloro de fósforo. Aquí podemos ver que esto es una sal y se está descomponiendo en dos elementos. Esta es otra sal y acá está el CN2. Entonces tenemos el cloro de, de corrección acá. Cloro de fósforo. Ahora, reacciones de desplazamiento. Definición. Es una reacción en la cual los átomos de un elemento sustituyen o reemplazan los átomos de otro en un compuesto. Entonces tenemos lo siguiente. A más BX produce AX más BX. A llega y reemplaza B acá y B se libera quedando B solito. Este es el tipo de reacción que se da en el desplazamiento. Veamos ejemplos. Tenemos lo siguiente, tenemos el magnesio, el sulfato de cobre y acá vemos que se genera el sulfato de magnesio más el cobre diatómico. Vemos que el magnesio va y reemplaza el cobre. ¿Cómo lo reemplaza? Entonces quedaría acá Mg. Vemos que se genera este y Cu2 se libera, entonces no olvidemos este, que este es el sulfato de magnesio. Veamos un siguiente ejemplo. Fluor más bromuro de sodio genera fluoruro de sodio y bromo diatómico. Entonces, ¿qué pasa acá? O el bromuro. ¿Qué pasa? El fluor va y reemplaza al bromo. El bromo se libera, quedando el NAF, que es el fluoruro de sodio. Veamos el, la siguiente reacción. Reacción de doble desplazamiento. Definámosla. Es una reacción en la cual dos elementos se reemplazan mutuamente en sus compuestos. Entonces tenemos AY más BX, da AX más BY. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? A va a unirse con esta X y B se une con esta Y, por eso son mutuamente, generando AX más BY. Esta es la fórmula general que describe el doble desplazamiento. Les aconsejo que cada una de estas fórmulas las vayan anotando y vayan poniendo el correspondiente nombre. Les es muy útil a la hora de estudiar para poderlas aprender. Veamos ahora ejemplos. Nitrato de plata más cloro de sodio genera AgCl más NaNO3. Como podemos ver, el Ag va y se le pega al cloro, y el Na va y se le pega al NO3, generando el cloruro de plata y el nitrato de sodio. Entonces tenemos cloro de plata. Ahora, segundo ejemplo. Tenemos el carbonato de calcio más el HCl, ácido clorhídrico, y genera cloruro de calcio y ácido carbónico. ¿Qué es lo que pasa acá? El calcio se pega aquí. Y el hidrógeno va y se le une al carbonato. Entonces esto quedaría de la siguiente forma. CaCl2 y H2CO3. No olvidemos que todas las reacciones están balanceadas. Si tienen algún problema, les aconsejo que vean los videos de reacciones de oxidación, reacciones de ácidos. Todo esto les permite entender mucho mejor a la hora de hacer los ejercicios. Y este es el ácido carbónico. Ahora veamos una última reacción. Reacciones de neutralización, definámosla, y damos ejemplo de ellas. Son reacciones donde intervienen un ácido y una base. Se caracteriza porque siempre se genera sal y agua. Entonces tenemos lo siguiente, KOH más HCl genera KCl más H2O. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miremos que esta es una base, este es el hidróxido de potasio, este es un ácido, el ácido clorhídrico, y esta la sal cloruro de potasio, y genera agua. Siempre se va a generar una sal y agua. Esta es la definición de una reacción de neutralización. Entonces, base y ácido genera sal y agua. Para que sea neutralización siempre debe haber agua. No podemos confundir eso. Ahora vamos a hacer, quiero que tomen papel y lápiz y anoten estos ejercicios. Les voy a dar el tiempo para que por favor los anoten. Y para que sea más práctico, van a poner a cada lado el tipo de reacción que ustedes consideran pertinente a cada, una, a cada uno de estos cinco ejercicios. Por favor, tomen nota. Espero que ya hayan tomado nota. Si no, pueden pausar el video, terminarlas de copiar, para luego resolverlas. Bien, si ya las copiaron y las resolvieron, tienen que haberles dado lo siguiente. La primera tiene que haber sido la reacción de descomposición. La segunda es una reacción de síntesis. Miren acá, el magnesio y el oxígeno genera MGO, un nuevo compuesto. Ahora, la siguiente, neutralización. Base más ácido genera sal y agua. Bien, la siguiente. Tenemos otra vez otra síntesis. Por último, tenemos la quinta reacción. Tenemos acá el cloro de sodio, nitrato de plata, que genera cloro de plata y nitrato de sodio. Como podemos ver, el Na va y se le pega al NO3 y el AG se le pega al CL. Esta es una reacción de doble desplazamiento. Revise si fue correcto las respuestas que ustedes pusieron en su hojita y si no, revisen de nuevo el video para que vean en qué conceptos de pronto quedaron un poco cortos. Con esto podemos dar por concluido el tema de reacciones químicas. Si te gustó mi video, no olvides de dar me gusta y de igual forma seguirme en mis redes sociales que son Instagram y Facebook. Muchas gracias por tu atención. Espero tener de pronto en un nuevo video.